Buenos días, buenos días a todos y a todas las que nos estéis escuchando hoy a través de esta presentación, hoy de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Eh, quiero, queremos daros, bueno, pues en primer lugar las gracias por vuestra puntualidad y por participar en esta segunda jornada dentro de las jornadas llamadas Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Como sabéis, son una serie de tres jornadas donde la primera se celebró la semana pasada en el Acuario de Sevilla de manera presencial y de manera virtual, también a través de la plataforma Zoom. Y hoy celebramos de manera virtual, única y exclusivamente, a través de esta plataforma. Con el título de Oportunidades para el sector TIC Andaluz en Big Data y Business Analytics. Nos gustaría comenzar hablando de un poquito la introducción, ¿no? Como sabéis y lo comentamos la semana pasada, estamos dentro de un proyecto que denominamos Impulso del Sector TIC a través del fomento de la especialización tecnológica, un proyecto que está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, en línea con su compromiso de favorecer el desarrollo y consolidación del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en Andalucía. Este proyecto... Este proyecto tiene tres objetivos principales. En primer lugar, tiene el objetivo de analizar el estado de arte actual, principalmente de dos tecnologías. Podemos hablar de Big Data, Business Analytics como la primera, e IoT, es decir, Internet of Things e Internet of Everything como segunda tecnología. Se ha realizado un análisis y un estado del arte de estas dos tecnologías que al final de esta jornada compartiremos porque ya está publicado en la web de Andalucía Conectada. En segundo lugar, y se han detectado las capacidades andaluzas en estos ámbitos tecnológicos. Se han analizado y se ha elaborado un plan de desarrollo de estas dos tecnologías, del Big Data y del IoT. Y por último, que es el, bueno, pues el tema que nos ha traído hoy a esta jornada, se han identificado modelos de negocio, podemos decir que disruptivos, a nivel internacional, de estas dos tecnologías que tienen replicabilidad en España. En especial, en relación a eh, unos segmentos de, de especial interés en Andalucía, como veremos hoy. Hoy nos centraremos en Big Data y nos centraremos en IoT la semana que viene, el jueves de la semana que viene. La jornada de hoy tendrá dos objetivos principales. Por un lado, presentaremos estos modelos de negocio centrados en Big Data a través de la metodología Canvas y haremos un contraste con los participantes que ahora mismo estéis y los que se vayan uniendo durante la jornada. Lo haremos a través de la herramienta Mentimeter para poder hacer ese contraste y validación y conocer vuestra opinión sobre estos modelos de negocio. Dicho esto y hecha esta introducción, a continuación os presento a Jorge Cano, experto en Big Data, y también nos acompañará durante la sesión Erea Castaños. Ambos han participado durante el proceso de selección de estos modelos de negocio y durante la bueno, pues evolución, conceptualización y en la presentación que hoy os van a mostrar. Si te parece, Jorge, adelante. Eh, gracias, Sander, por tu introducción. Buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Jorge Uliscano y voy a compartir con vosotros eh, los modelos de negocio que han sido identificados como exitosos a nivel internacional en el ámbito eh, y en relación con lo que es la tecnología de Big Data en la jornada de hoy. Antes de empezar eh, la exposición de los diferentes modelos de negocio, me gustaría comentar eh, el, la metodología que se ha utilizado brevemente para identificar y seleccionar estos modelos exitosos de, en el caso de Big Data. Eh, el proceso de selección, como podemos ver aquí en, en, esta, en esta slide, eh, ha consistido principalmente en, primero, hacer una selección eh, de un gran número de, de empresas, en concreto 60, entre otras muchas, eh, accediendo a distintas fuentes eh, de medios especializados. ¿de acuerdo? Eh, estas fuentes mm, proceden de publicaciones especializadas de prestigio, como puede ser Forbes, Garnet, CB Insight, etc., y eh, premios y certámenes, como en el caso de, que nos ocupa hoy, de Big Data, pues el Big Data Value Association success Stories. ¿vale? Eh, de entre estas 60 eh, empresas inicialmente seleccionadas, e identificadas, en base a estas publicaciones, se ha utilizado, digamos, un primer filtrado en base a unos criterios de valoración de su propuesta de valor de los modelos de negocio identificados de su replicabilidad en el contexto regional andaluz y en base a lo que podría ser una propuesta innovadora frente a otras. Después de un análisis, un análisis y selección preliminar, en base a estos criterios, en base a este filtrado, se obtuvo una lista de 10 más 10 modelos de negocio, 10 de Big Data y 10 de IoT, que será para la jornada del, se presentarán en la jornada del día 10, eh, y a partir de estas 10 eh, empresas, para el caso de Big Data, se aplicó un segundo filtrado para reducir aún más eh, lo que son los modelos de negocio a presentar en el día de hoy, bajo los criterios de rentabilidad, escalabilidad y contexto local, eh, concretamente eh, en la región. ¿vale? En base a estos nuevos criterios, eh, se dio como resultado pues, las eh, seis propuestas, los seis modelos de negocio que hoy vamos a presentar y vamos a compartir con vosotros. La metodología de análisis de cada uno de los modelos de negocio eh, ha transcurrido mediante lo que es el lienzo del modelo de negocio o Canvas. Esta metodología fue diseñada por eh, Alexander Osterwalder y B. Pirno. Y se trata de una herramienta, bueno, pues muy visual, útil y sencilla que permite eh, representar el modelo de negocio de una organización eh, de forma gráfica, ordenada, para luego trabajar con, con ella. Seguimos. La siguiente slide. Eh, como vemos, eh, la, digamos, la documentación eh, de estos eh, autores se puede ver en dos libros. Primero, lo que es la generación de modelo. Y el segundo libro publicado posteriormente, que se denomina Diseñando la propuesta de valor. ¿Vale? Ambos libros eh, altamente recomendables. Eh, esta metodología es altamente conocida eh, dentro del mundo del, emprende del emprendimiento. Y el modelo, de lo que es la metodología eh, gráfica, como podemos ver en, el, en la imagen de la derecha, consiste eh, bueno, en separar... en a unar en bloques los elementos más importantes que contiene un modelo o que debe contener un modelo de negocio. ¿vale? Eh, vamos a mm, explicar muy muy brevemente, por no extendernos en esto, eh, los cuatro bloques porque en ellos nos vamos a apoyar para explicar los distintos modelos de negocio. ¿vale? El primer eh, bloque, el gran bloque eh, principal de un modelo de negocio es el qué, es decir, en qué consiste nuestro modelo de negocio, es decir, en qué ayuda... O qué soluciona a terceros. ¿no? Es lo que debe resultar atractivo para, para su venta. El a quién. Hay que tener muy bien definido eh, el tipo de cliente, el segmento del cliente a, que va, a, a quien va dirigido ¿no? nuestro, nuestro modelo de negocio. Dentro de esto tenemos pues, diferentes canales eh, y eh, los, los medios de relación con el cliente. El tercer gran bloque es el cómo, es decir, cómo vamos a poner en marcha nuestro modelo de negocio. En base a ello, pues tenemos una serie de actividades claras, perdón, claves y una serie de recursos claves que nos van a permitir poner en marcha esas actividades. Y en la mayoría de los modelos de negocio, pues tiene un tercer componente dentro del cómo que consiste en las asociaciones clave, es decir, con qué otras eh, colaboraciones o con qué otras empresas nos debemos apoyar y son fundamentales para llevar a cabo nuestra propuesta de valor. Eh, y por último tenemos el cuánto, es decir, eh, es el elemento fundamental de que da sentido a un modelo de negocio, es decir, en base a una estructura de costes, pues tenemos eh, que generar una serie de ingresos que, eh, bueno, pues es lógico, deben, ser, sub, deben superar a lo que son eh, los costes, ¿no? Estos cuatro bloques, como ya comentaba antes, son los que vamos a, a, digamos, a utilizar para eh, exponer ahora mismo lo que son los seis modelos de negocio que vamos a, a ver. Creo y considero que la observación de casos de éxito puede servir desde luego para ayudarnos a la reflexión o ayudar a la imaginación para concebir pues, lo que son nuestras propias ideas de negocio. Esperemos de verdad que así sea y que, que la exposición de estos modelos de negocio eh, sirva para ello. Continuamos. Vamos a ver el listado de los modelos de negocio, pero antes de ellos me gustaría lanzar una, un, bueno, pues un mensaje inspirador. ¿no? Eh, los datos pueden transformar los negocios. Bueno, creo realmente que hoy en día lo que es la utilización y la gestión de los datos. ...que se disponen en las empresas, pues actualmente eh, ha supuesto en los últimos tiempos un cambio mm, fundamental... ¿no? ...que posibilita desde luego el descubrimiento de nuevos conocimientos y la toma de decisiones de una forma más eficiente... ...y quizás nunca antes vista. ¿no? Este cambio de paradigma conlleva la generación de nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio fundamentalmente eh, basados en una perspectiva de servicio y no, no tanto de producto como es algo más clásico ha supuesto un cambio en el modo de trabajar de muchas empresas. El análisis de Big Data permite detectar eh, ciertas ineficiencias e identificar oportunidades, oportunidades de negocio, ¿no? cuestiones que son fundamentales para garantizar el éxito de, de toda empresa. Continuamos. Y, bueno, a continuación, eh, me gustaría compartir bueno, eh, y explicar de qué forma el Big Data eh, obtiene valor, ¿no? Hay seis grandes, eh, digamos, eh, puntos en los que podemos mencionar para eh, obtener valor a través de Big Data. El primero es conocimiento. Es, permite el descubrimiento de con conocimientos mucho más profundos y frescos sobre los recursos de los datos de una empresa. ¿no? También de nuestros clientes, obviamente. La productividad, bueno, pues mejora eh, la, la eficiencia, la eficiencia la eficacia, la toma de decisiones, la velocidad. Pues Big Data es una de las características que, que permite, ¿no? Facilita una respuesta mucho más oportuna, ágil a las nuevas oportunidades, amenazas y desafíos comerciales. Y en cuanto a amplitud, bueno, pues proporciona, proporciona una visión única de los diversos recursos de datos a lo largo eh, de la cadena de los negocios, ¿no? Y un mayor control. Aporta eh, mayor seguridad, protección y gobierno de todos estos datos a lo largo de todo, a la, de, de todo su ciclo de vida. ¿no? Y, por supuesto, por supuesto, la escalabilidad. Mejora pues, lo que es la escala, la eficiencia y el rendimiento y la rentabilidad de las plataformas de datos y análisis. A continuación, vamos a ver eh, un listado de las eh, empresas que vamos a, a compartir eh, y vamos a exponer a continuación. Eh, en primer lugar, vamos a empezar por una herramienta de información para la cadena de suministro. Y pasamos ya a, a lo que es la presentación de la misma. Pasamos con la presentación. Por favor. Hola, ¿podemos pasar con la presentación, por favor? De acuerdo. Muchas gracias. Eh... Antes de comenzar a compartir este primer modelo de negocio, me gustaría eh, de nuevo ver la relación con, con la metodología utilizada, la que hemos denominado el linzo o canvas eh, de un modelo de negocio. ¿vale? Eh, el primer punto que vemos ahora mismo en esta imagen, la propuesta de valor corresponde con el qué. El segundo punto, lo que son las actividades, recursos y asociaciones clave, corresponde con el cómo. El cliente, lógicamente, con el quién. Y los ingresos y costes con el cuanto que hemos mencionado hace un momentito. Eh, mencionar también que algunos de estos elementos eh, de, de los bloques de lince o canvas, ¿vale? No se va a entrar en detalle en cada uno de ellos, ¿no? Se van a ver los cuatro bloques en general, pero por la repetición y por una limitación en el tiempo, bueno, pues por no ser repetitivos, entraremos en los más fundamentales. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la propuesta del, de valor del modelo de negocio que presentamos. Vamos a comenzar con lo que es la presentación de este eh, primer eh, modelo de negocio. Eh, este, este primer modelo de negocio se basa en una herramienta digital bueno, cuyo objetivo es aumentar lo que es la visibilidad en la cadena de suministro. Todo esto mediante el análisis e integración de fuentes de datos no estructuradas como noticias, artículos y redes sociales, entre otras. Eh, pasamos a ver lo que es la propuesta de valor. Eh, en la propuesta de valor, eh, vamos a, digamos, para entenderla mejor, vamos a ver primero qué soluciona y cuál eh, o qué es el producto o servicio que proporciona. ¿De acuerdo? Eh, y esto lo vamos a ver así eh, a lo largo de los seis modelos. En primer lugar, ¿qué soluciona esta propuesta de valor? Bien, pues... Eh, digamos A lo largo de lo que es eh, la cadena de suministro se pueden presentar eh, distintos eh, problemas y eventos que pueden poner en riesgo eh, esta cadena de suministro. Pero voy a explicar brevemente o definir muy brevemente, si me lo permitís, lo que es la definición de una cadena de suministro ¿no? para ver eh, lo, lo, la cantidad de variables que están involucradas en el mismo. Una cadena de suministro se puede definir bueno, pues como un conjunto de organizaciones, personas, actividades, información y recursos eh, bueno, pues involucrados en el movimiento de productos, materiales y servicios desde el proveedor inicial hasta que ya al cliente final. Y también en el sentido contrario. de acuerdo Y ya que este modelo de negocio está orientado a la cadena de suministro, esta propuesta de valor eh, pues lo que intenta solventar es estos eventos y sucesos que pueden acontecer y que pueden poner en riesgo, como he comentado antes. Pueden darse tantos eventos y sucesos que pongan en riesgo esta cadena de suministro como variables acabo de comentar en la definición. Como se puede ver, hay muchas variables que pueden intervenir. Precisamente, y perdón la repetición, esto es lo que pretende ayudar este modelo de negocio y solventar. ¿De acuerdo? Eh, seguimos. Bueno. Vale. En, cuanto al, en cuanto al problema, eh, la mayoría de las empresas, el problema que tiene. Volvemos atrás, por favor. Vale, es que eh, no se disponen de herramientas eh, para la integración y análisis de, de información que ayuden a una detección temprana de los problemas que hemos mencionado ahora mismo, ¿no? que pueden poner en riesgo o impactar en la cadena de suministro. Esta falta de visibilidad bueno, pues produce retrasos en los pedidos de los clientes, eh, estimaciones poco precisas de la demanda y roturas de stock, pérdida de la mercancía en el tránsito, eh, demora en el lanzamiento de nuevos productos y también pues, eh, la imposibilidad de anticiparse a condiciones meteorológicas desfavorables, como hemos visto hace poco con Filomena, bueno, pues que pone en riesgo toda, toda la una cadena de suministro, ¿no? sin esta falta, o sea, con, con esta falta de visibilidad es eh, muy difícil poner medios para solventarlos. ¿De acuerdo? Seguimos, Pasamos a ver lo que es el producto o servicio. El producto o servicio, básicamente en, este, eh, en, este, en, esta, en, en esta propuesta de valor, en este modelo de negocio, consiste en una plataforma de inteligencia artificial cognitiva, llamémosla cognitiva orientada, como venimos diciendo, a la cadena de suministro y cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad ininterrumpida y minimizar los, los riesgos que hemos mencionado mediante el conocimiento temprano de información que pueda advertir de este posible impacto relevante sobre nuestra cadena de suministro. Para conseguir este objetivo, eh, bueno, se pues integran múltiples fuentes de información ¿no? y la verdad que bastante novedosas. Eh, con estas fuentes de, de información lo que se procura es la integración y el análisis de, de datos específicos geolocalizados para conocer la zona y si es la zona de, de nuestro interés, procedente de redes sociales, eh, noticias de diversos eh, ámbitos, eh, junto incluso información meteorológica. ¿no? Al final se construye una base de datos que implica miles de fuentes de noticias, incluso de diferentes países, y eh, puede agregar mille, millones de artículos al mes de una forma automatizada, que es lo interesante, desde luego, y que es lo que permite el Big Data. Asimismo, esta plataforma de inteligencia artificial cognitiva permite también lo que es el filtrado eh, de contenido y temas de interés para permitir incluso relaciones entre personas, organizaciones y generar informes personalizados, que es al final lo que ayuda a, a, a una, una toma de decisiones y a mitigar los posibles impactos sobre nuestra cadena de, de suministro. Continuamos ahora y vamos a pasar al segundo gran bloque de este modelo de negocio, lo que es el análisis de las actividades, recursos y asociaciones clave. Bien, las actividades clave, ¿vale? eh, en primer lugar... Eh, digamos, dentro de estas actividades clave, se tiene, en principio, la necesidad de analizar de forma recurrente eh, la información eh, que, como hemos, como hemos comentado, no estructurada y asegurando que la automatización por medio de los algoritmos de inteligencia artificial bueno, pues se ajusta a los objetivos eh, con una precisión adecuada. ¿no? Al final, lo que ofrece un, un algoritmo de inteligencia artificial es una predicción. Eh, con, un, con un determinado porcentaje de, de precisión y de seguridad. ¿no? Eh, como cualquier plataforma de software, eh, también como actividad clave eh, se precisa un mantenimiento de la misma, con las actualizaciones de mejora pertinente y la inclusión bueno, pues de, de nuevas funcionalidades, incorporación de nuevas fuentes de datos y el desarrollo de nuevas APIs de acceso. Y vamos a seguir con lo que son los recursos clave. Eh, en, en, como recursos clave, y esto solo lo vamos a ver eh, en, esta, en este modelo de negocio, eh, luego quizás pueda ser un poco repetitivo, eh, esta plataforma basada en inteligencia artificial es uno de los recursos claves eh, principales, ¿no? así como el tratamiento de las disciplinas de inteligencia artificial que se utilizan, ¿no? como, en ese, como es en este caso el procesamiento del lenguaje natural eh, métodos avanzados de agrupación y el algoritmo de reconocimiento de, de entidades. ¿no? Entidades eh, significa, en este caso, eh, sobre qué eh, queremos explorar las noticias, los medios de comunicación, etc. ¿no? Y el procesamiento del lenguaje natural lo que nos permite es leer e entender multitud de textos gracias a la inteligencia artificial. El segundo eh, recurso clave de máximo interés, y, y esto se va a dar así en todos los modelos de negocios, esto es obvio, es la, la, la plantilla, ¿no? pero no una plantilla cualquiera, no. Es un, eh, es un personal altamente especializado en inteligencia artificial y minería de datos. Y como tercer recurso clave tenemos eh, lo que es una amplia gama de fuentes de información, ¿no? es decir, eh, para nutrir a esta plataforma de inteligencia artificial se requieren muchas fuentes de noticias, artículos, redes so sociales y, eh, digamos, servicios que proporcionan, eh, digamos, información meteorológica. Eh, en cuanto a asociaciones clave, bueno, pues eh, tenemos que eh, eh, todos estos servicios que son, eh, digamos, a nivel cloud, pues en primer lugar lo que tiene que aprovechar es eh, los grandes proveedores eh, tecnológicos cloud, ¿no? como un Amazon, un Google Cloud, eh, un Azure, etcétera, ¿no? que, pro que proporcionan grandes herramientas eh, y grandes infraestructuras para eh, Big Data y, eh, digamos, algoritmias de inteligencia artificial para integrar todo esto de una forma mucho más sencilla. Es decir, se trata de, una, de que una startup, de que una eh, empresa que quiere, eh, digamos, instalar una línea de negocio no, re, no invente la rueda ¿no? sino que se apoye en todas las infraestructuras que ya existen vale eh, para digamos eh, potenciar lo que es el core de negocio que, que quiere potenciar ¿no? que quiere dar, eh, dar eh, que quiere proporcionar ¿no? asimismo para ciertas eh, líneas eh, de más de pues es preciso en algunas ocasiones apoyarse en centros de investigación o en, eh, o en universidades ¿no? para lo que es el desarrollo eh, de ciertos algoritmos o componentes que puedan tener eh, ciertos aspectos de más de más. Seguimos y pasamos al tercer bloque, que es el de los clientes. Bien. Bien, en cuanto a los clientes, eh, la solución digamos que es personalizable para empresas eh, bueno, pues cuya actividad eh, requiera la distribución de bienes de cualquier sector ¿no? o, o que integre múltiples proveedores ¿no? y, y sea de máximo interés saber si esta cadena de suministro o algún proveedor va a fallar. ¿no? Y de interés eh, es este modelo de negocio para sectores como el industrial, eh, la salud, la alimentación el transporte marítimo y el textil. ¿Vale? Vamos a ver qué posibilidades de relación con el cliente se tiene en este modelo de negocio. En, en primer lugar, bueno, pues, eh, la relación con el cliente de una forma eh, más tradicional, más, más, más clásica, ¿no? lo que es en oficinas. Seguimos, por favor. ...con el contacto web eh, y telefónicamente. Perdona que me está fallando. Eh, con, mediante blogs y comunidades de prensa. Y vamos a, a avanzar, avanzar con respecto a los, eh, los canales. ¿Vale? En cuanto a canales, pues tenemos... ...lo que es la contratación del servicio a través de la web, por ejemplo los premios y certámenes de prestigio como canales fundamentales ¿no? y luego lo que son medios eh, de prensa eh, especializados eh, y, y blog ¿no? vamos a pasar al cuarto bloque el cuánto, recordemos que es el cuánto. vale eh, en cuanto a el cuánto, vamos a estructurarlo en eh, una doble eh, en, en, en Dos aspectos, ¿no? en, en lo que es la estructura de los costes y la fuente de ingresos. En cuanto a la estructura de costes, tenemos en primer lugar lo que es evidente, no, los costes debido a, a los salarios de, de estos profesionales bien especializados en inteligencia artificial y minería de datos. Asimismo, todo lo que es eh, desarrollo y mantenimiento de la plataforma que hemos venido diciendo que es fundamental como actividad clave. Eh, y, por supuesto, podemos tener un muy buen producto, pero si no, eh, eh, si, no, si no se promociona, pues es difícil que se dé a conocer. Por lo tanto, costes eh, derivados de una estrategia de promoción de este producto. Y, como hemos visto antes, en, cuanto, en cuestión de las asociaciones clave, teníamos eh, la necesidad de servicios cloud para este tipo de servicios as a services, que es el SAS, ¿no? eh, para, digamos, nutrirnos, eh, apoyarnos sobre infraestructuras ya construidas, de Big Data e eh, Inteligencia Artificial. Vamos a ver ahora con lo que serían los ingresos, ¿no? la, la forma de eh, retornar la inversión. En cuanto a la fuente de ingresos, tendríamos la suscripción por el uso de la plataforma, eh, que puede ser una tarifa fija de acuerdo a, bueno, pues a, a toda la, la amalgama de servicios que, que contiene la, la plataforma, como puede ser una exploración de medios, eh, de redes sociales... Twitter, Facebook, etcétera, eh, y la, eh, el acceso o la proporción de APIs de noticias para el acceso a documentos, eh, información meteorológica. ¿no? Y luego, por otro lado, otra modalidad de fuente de ingresos puede ser eh, un precio más ajustado para las soluciones eh, más personalizadas, de tal forma que eh, el precio se ajuste a las necesidades particulares del cliente, es decir, que puede ser un cliente que solo necesite no una monitorización de medios de interés para muy concretos para su cadena de suministro. Bueno, pues esto sería eh, este, este, este formato. no Vale. Eh, bueno, pasamos, seguimos avanzando. Vale. En cuanto, eh, en cada uno de los modelos de negocio que vamos a ver, Se ha ido para atrás, disculpar. Tenemos que avanzar. Ahí, vale, perdonad. Vale, eh, para cada uno de estos modelos de negocio vamos a hacer un análisis de, eh, bueno, que tienen que ver con los criterios de selección de cada uno de los modelos de negocio y eh, nos gustaría, eh, después de después de cada presentación compartir con vosotros y pediros vuestra, vuestra, vuestra opinión en base a estos criterios que vemos ahora mismo en pantalla eh, para eh, bueno, pues que podáis puntuar cómo eh, okay, el, el modelo de negocio en concreto cómo lo veis en función de, de lo que es una rentabilidad, la escalabilidad del mismo, el contexto local, es decir, la aplicabilidad de, de este modelo de negocio en el entorno de Andalucía la propuesta de valor a nivel de bueno cómo consideráis que, que la propuesta de valor eh, de este modelo de negocio es de interés y su replicabilidad técnica, ¿no? teniendo en cuenta eh, eh, la tecnología de la cual estamos hablando. Hay que decir que la rentabilidad eh, de los modelos de negocio analizados en, en cuestión eh, se ha, digamos, puntuado en base a una serie de, de, de expertos eh, de acuerdo a una serie de criterios objetivos como son el número de clientes, las colaboraciones, los mercados a los que tiene acceso en este modelo de negocio, como hemos visto, puede acceder a múltiples sectores, eh, el número de ingresos de una forma relativa y lo que es la financiación e inversión. ¿no? Es decir, si un modelo de negocio tiene una capacidad de inversión alta, pues eh, eso quiere decir que es de interés a los inversores. Eh, pues es, se puede inferir que, que bueno, pues, eh, la rentabilidad que ven unos inversores es bastante alta. ¿no? Y, y en este caso, en este modelo de negocio que hemos analizado, eh, había mm, mucha, eh, mucha financiación de por medio, mucha inversión de por medio. ¿no? Y las escalabilidad, pues también se han tenido en cuenta eh, a nivel de clientes, de sectores, de la propiedad intelectual, es decir, si había... Eh, ciertas restricciones eh, para poder replicar el, el modelo de negocio y lo que es el empaquetado, es decir, cómo de rápido podemos eh, digamos construir este, este modelo de negocio a continuación eh, os paso con mi compañera Nerea que os va a explicar eh, cómo vais a poder opinar mm, respecto a este modelo de negocio a través de la herramienta del Mentimeter así que mm, por favor Nerea Hola, buenos días. Un momento que estamos ajustando el audio. Como os acaba de comentar Jorge, a continuación vamos a realizar una actividad para conocer vuestra opinión sobre el modelo de negocio presentado en base a los modelos, que, a los criterios perdón, que acabamos de, de explicar. Serían la rentabilidad, la escalabilidad, el contexto local, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica. Entonces, lo que debemos hacer es, eh, tenéis que entrar en www.menti.com y utilizando el código que veis arriba en la pantalla, eh, que es 7320915, eh, podréis realizar ahí vuestra votación. Podéis realizarlo tanto a través del móvil como a través del ordenador. ¿Irán apareciendo en pantalla vuestras respuestas a medida que vayáis puntuando? Sí. Cuando finalicéis tendremos una puntuación de cada uno de estos criterios y también podremos ver la valoración global que dais a este modelo de negocio. Como veis van variando las puntuaciones a medida que vais haciendo vuestras aportaciones, damos unos minutos más y comentamos. Vale, pues recordaros que las puntuaciones son del 0 al 4 y bueno, vemos que valoráis la rentabilidad con un 3,2 sobre 4, la escalabilidad con un 3,3 sobre 4, el contexto local con un 3, la propuesta de valor 3,1, la replicabilidad técnica 3,2 y de media puntuáis este modelo de negocio de la herramienta de información para la cadena de suministro con un 3,2 sobre 4. A continuación eh, podéis realizar eh, a través del chat cualquier tipo de pregunta que queráis eh, realizar sobre este modelo de negocio y, y estaremos encantados de resolverla. Sí. Bueno, tenemos ahora, como decía Nerea, un turno de preguntas. Tenemos una pregunta en el, en el chat. Eh, bueno, es abierto, como sabéis, como siempre. Cualquier pregunta la vamos a leer. Eh, comentáis, buenas tardes. ¿Por qué se ha puesto una replic replicabilidad técnica de 3 de 4? ¿Es de esperar que si la propuesta ya se ha realizado en otros lugares, lugares sea posible replicarla? Jorge, nos puedes eh, responder, por favor, si te parece. Hola, eh, bueno, vamos a ver, eh, digamos, en comparación con el... Sí, adelante, Jorge. ¿Me, se me, ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Jorge, no, no se te escucha. A ver, eh, estoy respondiendo. Hola, hola? Sí, sí. Ah, sí. ah, vale. Sí, estoy, estoy intentando responder. ¿Me escucháis? Te escuchamos, Jorge, te escuchamos. Sí, sí. De acuerdo, vale. Eh, bien, bueno, pues eh, quizás puede ser que parezca un poquito alta, pero bueno, en comparación con, con otras eh, tecnologías que requieren hardware, que requieren de mucha más infraestructura, eh, bueno, pues en comparación con el resto, se ha dado una puntuación alta, ¿no? Eh, todo esto un poco es, es, es relativo, ¿no? Es, es uno de los criterios concretamente que puede ser más, eh, más subjetivo, ¿no? eh, también un poco dependiendo del el conocimiento, pero bueno, eh, es completamente discutible, y bueno, para eh, esto precisamente está eh, consultaros vuestra opinión. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de tecnologías eh, que tienen cierta complejidad, ¿no? pero que para un, eh, un conocimiento eh, relativo a estas tecnologías, bueno, pues puede ser eh, su día a día, ¿no? Para personal especializado, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos, si os parece bien, con el siguiente modelo de negocio. Sí, Jorge, si te parece, nada, hay un comentario por ir comentándolos. Todos los comentarios que veis poniendo en el chat, siempre que podamos y vayamos bien de tiempo, los vamos a comentar. Eh, nos dice eh, José, ¿no? Bueno, pues que al contrario la pregunta viene porque le parece baja, ¿de acuerdo? ¿Qué tecnología...? Es la que no se considera que es replicable, es lo, lo que pregunta. Bueno, eh, lógicamente todas las eh, tecnologías son replicables, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eh, unas pueden ser más complejas que otras. Eh, ¿no? eh, por ejemplo, lo que, el ejemplo que he comentado antes, cuando estamos hablando de utilizar eh, una combinación de software con, con hardware, pues eh, un hardware. Mmm, contiene más más eh, complejidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que toda tecnología es repli replicable, o so pena sea eh, a lo mejor mm, eh, cuestión de costes, ¿no? Por ejemplo, eh, computación cuántica, bueno, pues una computación cuántica no no puede acceder a todo el mundo, es replicable sí, pero no no para todas las empresas, ¿no? eh, eh, Creo que eh, espero haber respondido a, a la pregunta. Muy bien, muchas gracias Jorge. Pues sí, ahora si te parece vamos a continuar con el segundo vídeo, o con el segundo vídeo, con el, el segundo modelo de negocio y lo vamos a compartir. Eh, ¿Tienes la cámara apagada? ¿De acuerdo? Si te parece puedes encenderla. Sí. Bueno, Mientras se va activando lo que es la, el siguiente modelo de negocio, la presentación del siguiente modelo de negocio, eh, vamos a pasar en este caso eh, de utilizar la tecnología para alcanzar eh, una mayor visibilidad en lo que es la cadena de suministro a un caso de uso completamente distinto, ¿no? Que es la aplicación de estas tecnologías de Big Data al mundo avícola, ¿no? Es, es la verdad que puede sorprender, ¿no? Pero, pero ya veréis cómo esto, esto se está haciendo, ¿no? Es un ejemplo excelente eh, de la cantidad de casos de uso posibles ¿no? con la tecnología, así como por ejemplo de la, de la originalidad de los mismos, ¿no? Donde estos habilitadores tecnológicos como IoT, Big Data, bueno, pues pueden aportar, eh, pues la solución de, de problemas que antes ni, ni, ni eran imaginables. ¿no? Eh, en el modelo objeto de análisis eh, que vamos a ver ahora mismo se basa en una solución eh, pues que combina escáneres de MRI, que vamos a mencionar a lo largo de, de esta presentación, que es, significa Magnetic Resonance Imaging, con inteligencia artificial, eh, eh, es decir, eh, imagen de resonancia magnética, ¿no? permitiendo así, eh, mediante esta imagen de resonancia magnética, el reconocimiento temprano del estado de los huevos. Ya veremos cómo esto es realmente de interés. ¿no? Vamos a ver la propuesta de valor. Nos vamos a introducir en lo que es la propuesta de valor y vamos a ver eh, qué soluciona. Bueno, lo que soluciona en primer lugar... Eh, es la optimización eh, de las líneas eh, de producción de huevos y la futura cría de gallinas, ¿no? eh, Hay que mencionar un poco fuera de ya lo que es modelo de, de negocio que eh, la carne, lógicamente, de, de gallina eh, es de mayor calidad o se considera de, de mejor ventar que la del, la del macho, ¿no? La, la del pollo, lo que iba a decir pollo, ¿no? La del gallo, mejor dicho, porque eh, pollo al final es, es ambas cosas, ¿no? ¿Y cómo eh, se optimiza esta, eh, esta, la, lo que son las líneas de producción de huevos? ¿no? Pues, en primer lugar, con algo muy importante, ¿no? que es la, eh, evitando lo que es la matanza de millones de pollos machos, por lo que acabo de decir, su carne no es tan apreciada, por medio mmm, del reconocimiento temprano del estado de los huevos. ¿no? Es decir, que mediante estas resonancias magnéticas, resonancias magnéticas eh, es posible, a través de su imagen, detectar qué huevos van a salir machos y qué huevos van a salir hembras. ¿de acuerdo? Asimismo, eh, y como estoy ya anunciando, por lo tanto, la determinación de, eh, temprana del sexo y el potencial del desarrollo de los mismos. Es decir, estamos hablando de detectar fertilidad, fertilidad calidad, posición y volumen de, de lo que son los huevos. Continuamos. Bien, eh, vamos a ver ahora en qué consiste el producto de este modelo de negocio. Eh, como ya hemos anticipado, este, el producto del cual estamos hablando eh, se constituye por un escáner de MRI potenciado por lo que es la inteligencia artificial. ¿vale? ¿Cómo opera este escáner? Bueno, pues vamos a ver. Eh, este escáner lo primero que hace es una extracción de la imagen eh, por la tecnología que acabamos de decir, resonancia magnética, de tal forma que se ve el interior, ¿no? como si fuera una radiografía, eh, lo que es el huevo, ¿no? el huevo por, internamente. Eh, una vez que se tiene una imagen, ¿de acuerdo? ya es posible aplicar la inteligencia artificial eh, en una de sus disciplinas, que es la visión artificial con la conjunción de redes neuronales. ¿no? Eh, esta conjunción de visión artificial con redes neuronales ahora mismo está... Alcanzando eh, unos niveles de reconocimiento, de clasificación y de cognición eh, impresionantes, no, estas esta nuevas tecnologías. Lo que permite, como venimos avanzando, este eh, reconocimiento temprano del estado eh, de los huevos ¿no? y su determinación del sexo y lo que acabamos de decir, el potencial desarrollo de los mismos. ¿no? Por lo tanto... Esto conduce a que aumenta la, la eficiencia de las plantas de producción, que solo trabajan con huevos válidos, entre comillas, ¿no? Y reduce eh, costes de, de incubación, ¿no? Y asimismo permite eh, el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Con una selección de, de, del producto que se está comercializando. ¿no? Y pasamos al segundo gran bloque, que es las actividades y recursos. ¿no? Bien, en cuanto a las actividades clave, tenemos eh, como actividad principal lo que es eh, la adquisición en tiempo y forma de lo que se, son el, el hardware ¿no? que, de, que permite la imagen, ¿no? que son estos escáneres MRL, no Así como la actualización y mantenimiento del software eh, basado en inteligencia artificial que hemos estado diciendo. Y eh, una vez que se tiene el hardware y el software operativo, hay que generar eh, los modelos de negocio para, en principio, poder realizar una clasificación de los diferentes estados del desarrollo de los huevos, la identificación del sexo, eh, información de transferencia de óvulos, bueno, pues, y lo que es la determinación del desarrollo en cuanto a fertilidad, calidad, eh, posición y volumen que hemos ya anticipado. ¿no? Es decir, estas serían las actividades clave. ¿Vale? En cuanto a recursos clave, bueno pues tenemos... Eh, como particularidad, por eso se vuelve a mencionar en este modelo de negocio, es que eh, tenemos, digamos, esta plataforma y gestión y visualización de la información proporcionada por estos escáneres y aplicando eh, esta inteligencia artificial. Asimismo, eh, igual que en otros modelos de negocio, se eh, requiere una plantilla, un equipo de personas altamente cualificadas eh, y con experiencia en el ámbito de, de Machine Learning, Deep Learning… Eh, sensórica, en este caso de, de, de este tipo de hardware de, de resonancia magnética y en general de, de, de todo lo que son las disciplina, disciplinas de inteligencia artificial ¿no? y en este caso y a diferencia de otros modelos de negocio eh, más bien basados en servicio, servicios cloud, se requiere la adquisición de los escáneres MRI para poder aplicar la, la inteligencia de las imágenes ¿no? seguimos Vale, y pasamos a lo que sería el tercer bloque de clientes. En cuanto a los clientes, bueno, pues esta solución eh, completamente eh, está enfocada, como es lógico, en el sector avícola. ¿no? En concreto, es, es especialmente interesante eh, para todas aquellas empresas, eh, bueno, pues creadoras de aves, preocupadas, pues, bueno, pues la optimización de sus líneas de producción, reducción de costes. Desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, eh, producción más sostenible ¿no? y respetuosa con el medio ambiente y eh, preocupada por eh, un análisis y aprovechamiento de los datos relacionados con sus líneas de producción, de tal forma que permiten detectar bueno, pues porcentajes de huevos infértiles, porcentajes de eh, huevos machos, ¿no? como hemos venido comentando. Y continuamos. Y vamos a, a ver eh, el siguiente gran bloque, que es el de eh, ingresos y costes. Nuevamente, eh, dividido en una estructura de costes, básicamente igual que antes, sueldos de los especialistas el diseño y desarrollo de aplicaciones, su mantenimiento y una estrategia de promoción de la solución, ¿no? y, y por supuesto como costes fundamentales también lo que es la adquisición de estos, de estos hardware, de este hardware, de estos escáneres MRI. En cuanto a fuentes de ingresos, bueno, en cuanto a fuentes de ingresos tenemos lo que es en primer lugar eh, la venta del producto de los escáneres MRI. ¿Vale? la suscripción a la plataforma para eh, lo que es la gestión, eh, análisis y aprovechamiento de los datos, es decir, la información acerca de los huevos y lo que es el servicio eh, de mantenimiento con formato premium, ¿no? eh, lógicamente al tener un hardware, al tener que tener una instalación eh, pues es importante lo que es eh, poder mantener estos equipos ¿no? y, y dar un servicio de calidad en ese sentido y eh, nuevamente, y, y para finalizar este modelo de negocio, vamos a avanzar hasta eh, nuevamente la puntuación y para la cual os vamos a pedir nuevamente vuestra opinión. Esta va a ser la metodología después de cada uno de los modelos de negocio. Así que Nerea, si quieres pasamos eh, al, al Mentimeter. Ah, no me habéis escuchado, perdón. Eh, os comentaba que entraremos en la página www.menti.com y a través del código 37785221 podremos realizar la votación del mismo modo que lo hemos hecho con la actividad anterior. Daremos unos minutos más. Podéis ir realizando también si tenéis alguna pregunta sobre el modelo de negocio para que Jorge os responda. Podéis también a través del chat como hemos hecho anteriormente. que ya van saliendo ahí vuestras respuestas. Un minuto más. Vale, pues vemos que sobre 4, como, como anteriormente, eh, puntuáis la rentabilidad con un 3, la escalabilidad con un 2,6, el contexto local con un 2,8, la propuesta de valor es lo más puntuado con un 3,2, la replicabilidad técnica con un 2,8. Eh, la media de puntuación para este modelo de negocio de análisis del potencial desarrollo del huevo sería de un 2,9. Ahora, si tenéis alguna pregunta... Eh, Jorge, os Sí, eh, veo una pregunta. Bueno, sí, pues, como no. hemos hecho anteriormente, bueno, pues eh, vamos a hacer lectura de las preguntas. Tenemos una, Jorge. Nos pregunta sí. buenos días, dice Juan, eh, dicho software que analizan los escaneados MRI, ¿son de propiedad privada? Eh, hola, Juan. Eh, en principio, si la adquisición de estos eh, MRI es propiedad privada, particular de la empresa, en principio toda imagen MRI al final se realiza sobre un conjunto de huevos y esa propiedad eh, corresponde a quien, a quien toma la imagen, no, no estamos hablando de personas, ni ¿no? es, es, una, es una línea de producción de huevos, desde, bueno pues esto viene, viene a ser así. Muy bien, tenemos a Eduardo eh, que ha levantado la mano, no sé si Eduardo eh, nos puedes escribir a través del chat ¿De acuerdo? Ya que es un webinar y leemos tu pregunta. La puedes eh, escribir en cualquier momento. Nos da las gracias eh, Juan. Bueno, como sabéis, en cualquier momento podemos eh, dar lectura a las preguntas. Vamos si os parece, mientras si queréis escribir cualquier otra pregunta, la podemos leer más tarde. A ah, por el tercer modelo de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, voy a continuar y eh, ahora vamos a dar otro gran salto, ¿no? Eh, en el siguiente modelo de negocio que vamos a, a explorar, ¿no? El que va del mundo avícola y la visión artificial aplicada a la imagen al mundo de la energía, ¿no? Un ámbito, el de la energía, el cual eh, es cada vez eh, más preocupante, ¿no? Ya que nos toca el bolsillo, ¿no? eh, Tanto en el plano personal como en el empresarial, ¿no? Eh, tenemos el, el caso más cercano ¿no? de esta preocupación con las nuevas discriminaciones horarias ¿no? que han entrado en vigor el, el pasado y reciente 1 de junio, ¿no? con los eh, consiguientes incrementos sustanciales de las tarifas para los slots de horas puntas y horas llenas. ¿no? Eh, básicamente, el siguiente modelo de negocio que vamos a, a compartir, eh, sin lugar a dudas, eh, puede ayudarnos de forma inteligente, con esta preocupación, ¿no? Ya que se basa en una plataforma para la gestión del almacenamiento y del consumo de la energía atendiendo a, a, a las diferentes tarifas, ¿no? Y vamos a entrar eh, en lo que es la propuesta de valor de este eh, nuevo modelo de negocio. Vamos a ver en primer lugar qué soluciona. Bueno, pues, eh, como creo que ya todos intuíamos, pues, eh, soluciona o pretende eh, solucionar... Eh, lo que es una reducción en los costes derivados del consumo de energía, ya que eh, la energía representa uno de los principales costes en todas las empresas. ¿Vale? Eh, además, eh, hay, que, hay que comentar que eh, el valor del coste de la energía eh, depende de condiciones complejas, ¿no? de, de un mercado energético complejo porque depende de, de, de bandas, de generación… Y además, eh, su visibilidad eh, o su variabilidad, mejor dicho, eh, suele ser bastante opaco para los clientes. ¿no? Frente a un mercado energético dependiente de condiciones complejas y opaco para, para los clientes, como veníamos diciendo, es de gran interés, ¿no? creo yo, eh, el poder conocer los momentos más favorables para consumir, almacenar o utilizar la energía almacenada. ¿no? Así como eh, los diferentes, bueno, y así como, a, a, a, digamos, adecuarse... A los diferentes precios variables de este mercado energético, ¿no? De tal forma que se pueda aprovechar este conocimiento. Es decir, sabiendo cuándo es barato, pues ahí empieza a consumir y sabiendo cuándo es caro, tiro del almacenamiento. ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en la hora de menor consumo, pues almaceno y consumo, y cuando es más alto la tarifa, pues tiro de lo que se ha almacenado. ¿De acuerdo? En cuanto a qué es el producto y servicio, bueno, pues eh, este producto eh, consiste en una plataforma nuevamente de inteligencia artificial Big Data con sistemas avanzados de almacenamiento. Aquí implica también eh, hardware. ¿Vale? Y adentrándonos dentro de esta plataforma, eh, como ya hemos mencionado, eh, se trata fundamentalmente de reducir los costes de, de energía, ¿no? Eh, con, teniendo este conocimiento de los momentos más favorables para consumir, y nuevamente vuelvo a repetir, almacenar o utilizar esta energía almacenada, ¿no? eh, Con el fin de reducir los costes eh, derivados de este insumo, este modelo de negocio, bueno, pues combina esta plataforma de inteligencia artificial con sistemas avanzados de energía, ¿no? De, perdón, de almacenamiento de energía. Eh, no, se, no solo sirve un software, ¿no? sino que en este caso se trata de tener contenedores de energía eh, para poder usarlos en el momento más apropiado. Sus algoritmos además permiten lo que es eh, el pronosticar con precisión esta demanda de energía ¿no? y los costes de, de, derivados en cada momento. Es decir, acceden a los servicios de las compañías proveedoras, conocen el estado y situación real en cada momento y eh, juega con esta información. ¿no? Para ello tiene eh, en cuenta los dife diferentes factores y condiciones de este mercado, ¿no? lo que es el arbitraje energía, la, la participación en mercados mayoristas. Los cargos debidos a las demandas y las energías de respaldo, etc. ¿no? Eh, en definitiva, para conocer los momentos eh, más interesantes para, para hacer uso de, de, de esta energía. ¿no? Por lo tanto, los productores eh, minoristas de energía pueden eh, maximizar lo que es la venta eh, lo, perdón, eh, pueden maximizar lo que es la venta de energía y los consumidores participantes en lo que se llaman los programas de demand-response, eh, demand ¿vale? Continuamos y vamos a pasar al segundo bloque de este eh, modelo de negocio. Bien, en cuanto a actividades clave, eh, tenemos por un, en un primer lugar lo que es la provisión integral de, de las soluciones de almacenamiento de, de energía, es decir, eh, lo que es este hardware, la provisión de este hardware y de las estimaciones precisas de la demanda de energía eh, atendiendo a, a esta plataforma de inteligencia artificial eh, Asimismo tenemos como actividad clave lo que son la optimización de estas aplicaciones ¿no? hay que estar siempre verificando que eh, operan correctamente y se adecua a, a, digamos al mercado al, al mercado Pasamos a continuación, a ver lo que son los recursos clave. Eh, como recursos clave tenemos lo que es en primer lugar el capitán humano, ¿no? Bueno, pues como venimos viendo en los otros modelos de negocio, con alta experiencia en inteligencia eh, artificial y en el desarrollo de software, eh, ingenieros de datos y también eh, cierta especialización en energía, cierto conocimiento en este ámbito el desarrollo de, de, la, de la Energy Storage, es decir, de, la, de almacenamiento de, de esta energía conectada digitalmente y el desarrollo de lo que es la plataforma energética basada en, en IA, ¿no? que es el core también de, de este negocio. Asimismo, como recursos clave, pues eh, obviamente tenemos nuevamente eh, garantizar el, el capital humano ¿no? con, eh, con esta expertise en... En, estas, en, estas, eh, en estos ámbitos tecnológicos y eh, bueno, pues eh, lo que viene a ser, no, no vamos a entrar en ello lo que viene a ser eh, eh, lo que hemos venido viendo en, en el resto de los modelos de negocio y seguimos avanzando en cuestión de eh, en los clientes en el tercer bloque, el a quién vale vale eh, en cuestión de clientes tenemos eh, que fundamentalmente fundamentalmente tenemos agentes o sea el principal eh, mercado al que nos dirigimos son agentes económicos que, que bueno están interesados en lo que es eh, la mejora de suficiencia energética y en la transición hacia fuentes de energías renovables, ¿no? porque muchas veces eh, no solo se trata de, de almacenar energía, sino también almacenarla procedente de estas fuentes de energías renovables. Eh, esto es aplicable a cadenas de supermercados, centros educativos... Compañías eh, del sector de la construcción, compañías del sector energético, obviamente, y compañías eh, en el sector inmobiliario. Seguimos avanzando y vamos a analizar, eh, a ver lo que es eh, los ingresos y costes de este nuevo modelo de negocio. En cuanto a la estructura de costes, bueno, pues... Eh, se pueden obtener ingresos por tres fuentes diferenciadas, ¿no? eh, se pueden realizar acuerdos de servicio eh, con un modelo de servicio ya en mano que es fácil de usar y sin costes iniciales, ¿no? con un respaldo con una garantía de rendimiento, es decir que garantizamos que se va a conseguir un, un rendimiento si eh, hacemos uso de esta plataforma y de esta red de almacenamiento. ¿no? Asimismo tenemos eh, como segundo modelo de ingresos lo que es la compra al contado, es decir, eh, la compra por adelantado como un gasto de capital eh, a cambio de, de todos los servicios de la plataforma, ¿no? incluida en la garantía de rendimiento que hemos mencionado antes. Asimismo tenemos lo que eh, se llama el acuerdo de asociación, ¿no? eh, que es el almacenamiento incluido, eh, en una, eh, por, con un acuerdo por ejemplo solar para que exista un único punto de contacto para la, la solución energética completa ¿no? esto viene a ser lo que se llama el, el Power Purchase Agreement ¿no? que es un acuerdo o contrato de compra-venta de energía a lo largo o sea, a largo plazo entre un, desa un desarrollador renovable y un consumidor y seguimos avanzando y vamos a ver las, eh, lo que es los costes, ¿no? Eh, nuevamente tenemos en los costes eh, los salarios de especialistas, eh, los gastos locales de equipos, eh, vamos, los locales y equipos necesarios, en este caso también hay participación de hardware, eh, el desarrollo de la plataforma, eh, su mantenimiento y actualización eh, junto con una mejora de la misma y los servicios cloud que permiten, eh, digamos, mantener esta, esta plataforma hospedada ¿no? en, en, en este tipo de entornos. Y seguimos avanzando y eh, tenemos nuevamente, dentro de este proceso que ya está siendo habitual, vamos a, a pediros nuevamente vuestra opinión, o vuestra opinión, ¿no? Eh, tenemos los cinco eh, conceptos sobre los que puntuar y bueno, doy paso nuevamente a, a nuestra compañera Nerea. Gracias. Hola, vamos a realizar de nuevo la actividad. Como ya sabéis, entraremos en www.menti.com y utilizaremos el código 9816905 para poder ver vuestra opinión acerca del modelo de negocio. Estamos recogiendo vuestras aportaciones. Tenemos unos minutos más para que podáis acceder y votar. Vale, pues pasamos a comentar un poco las puntuaciones. Eh, como podéis ver, eh, puntuáis la rentabilidad de este modelo de negocio con un 3 sobre 4. Recordad que son todas las puntuaciones sobre 4. La escalabilidad con un 2,8. El contexto local con un 2,7. La propuesta de valor es lo más puntuado nuevamente con un 3,5. La replicabilidad técnica con un 2,8. Y la puntuación media para este modelo de negocio es de un 3. Como ya sabéis, vamos a recoger ahora vuestras preguntas y aportaciones en el, a través del chat. Podéis dejarlas ahí y pasaremos a comentarlas a continuación. Sí, como en todos los modelos de negocio, después del Menti, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues eh, que la escriba en el chat y Jorge nos responde. ¿De acuerdo? Parece que no hay preguntas para este modelo de negocio. Si no hay, bueno, en cualquier momento, como sabéis, estamos en un webinar, no la, la opción de webinars eh, para poder interactuar es a través del chat, podéis hacerlo en cualquier momento. Si no es así, vamos a continuar con el cuarto modelo de negocio. Jorge, adelante. Bueno, vamos a, a continuar con el cuarto modelo de negocio. Y en esta ocasión, mientras va apareciendo lo que es la presentación, eh, vamos a irnos de lo que es el análisis del mercado energético y la gestión de energía para su almacenamiento-consumo. Eh, nos vamos a ir a un modelo más clásico de Big Data, ¿no? pero que por su prestación y propuesta a, a las empresas es de gran valor para estas, ¿no? Eh, eh, el objeto de análisis eh, de este modelo de negocio se basa, eh, este modelo de negocio se basa eh, particularmente en una herramienta analítica integral en formato PAS, es decir, Platform as a Services, con capacidades de integrar eh, múltiples fuentes de datos. ¿no? Accesible para usuarios no especializados para extraer y analizar grandes volúmenes de datos. Y vamos a entrar en la propuesta de valor y vamos a ver en primer lugar eh, qué es lo que soluciona. ¿no? Eh, lo que soluciona en primer, en primer lugar es dar sentido eh, y aprovechar el valioso volumen de datos que se generan continuamente en la mayoría de las empresas. ¿no? Eh, hay que mencionar ¿no? eh, que hoy en día los datos es el oro de la actual era digital, ¿no? Pero la pena es que eh, la mayoría de las empresas no son capaces de aprovechar la gran cantidad de datos que generan. ¿no? Es decir, no, no extraen eh, su valor y los beneficios que se, de, que se podrían aprovechar. ¿no? Y además, esto es lógico, eh, su foco de negocio no es el análisis de datos y por lo tanto no disponen ni de tiempo ni de recursos para hacerlo, ni de la especialización. ¿no? Eh, es decir... Eh, en el caso anterior, una empresa avícola pues no tiene eh, conocimientos en, en Big Data, ni en inteligencia artificial, ni nada de esto. ¿no? Entonces, esta empresa se encarga de facilitar todo esto. Y vamos a ver cuál es el producto y servicio que proporciona. ¿no? Eh, nuevamente, estamos hablando de una plataforma eh, analítica integral eh, como servicio. Eh, para dar sentido a, a, a esta analítica, tiene que tener eh, esta plataforma una alta capacidad de integración de múltiples fuentes de datos. ¿no? Es decir, debe tener definidas y desarrolladas múltiples interfaces para acceder de forma eh, rápida a, a, a esta diversa cantidad de, de, de modalidades o formatos de datos. ¿no? Eh, debe proporcionar una biblioteca mmm, completa. Características estadísticas, ¿no? eh, una serie de paneles prediseñados para necesidades comerciales específicas. ¿no? Eh, también la capacidad de crear paneles embebidos a modo de autoservicio integrables en otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos un e-commerce ¿no? pues, eh, que pueda eh, integrarse eh, esta analítica dentro de nuestros eh, comercios digitales. ¿no? En definitiva, permite eh, a usuarios no especializados la extracción y el análisis de los datos generados en su actividad económica habitual. ¿no? Este, este es el valor, ¿no? el, el, el facilitar la tecnología, en este caso el Big Data, a empresas que no eh, están enfocadas en esto. ¿no? Y vamos a pasar al siguiente gran bloque, al cómo, es decir, a las actividades, recursos y asociaciones clave. Y vamos a empezar por las actividades clave, ¿no? Eh, que consiste en primer lugar eh, eh, en, primer lugar en un, lo que es una extracción y aprovechamiento de los datos desde de cualquier área de la organización eh, y la incorporación de los mismos en el software, ¿no? en la plataforma. ¿no? Como ya hemos ya, eh, como mencionado anteriormente, se requiere una gran capacidad de interfaces, ¿no? de, de asimilación y de, de integración. ¿no? Asimismo, eh, como actividad clave fundamental, tenemos el desarrollo y mantenimiento de lo que es eh, esta plataforma, as a Services, no, eh, mediante un portal web del cliente. ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es la integración, eh, que ya venimos repitiendo, de estas fuentes de datos, ya no solo de, del contexto local de la empresa, sino también de los potenciales clientes, ¿no? de los cuales queramos eh, proporcionar este tipo de servicios, ¿no? Y la generación de evaluaciones comparativas entre clientes y creación de informes especializados. Eh, en cuanto a recursos clave, bueno, pues nuevamente se viene a repetir eh, eh, lo que es la... la como recurso clave, los, los profesionales, ingenieros de datos, data scientists, eh, con amplio expertise y e experiencia en Big Data. ¿no? Eh, asimismo, lo que es la propia plataforma de, ¿no? para el análisis y, y los datos. Es el core de, de este negocio. ¿no? Bien, y seguimos avanzando. Y vamos al tercer bloque de clientes, ¿no? el a quién eh, en este caso, la solución eh, es ampliamente utilizable para todas aquellas empresas eh, que, bueno, pues están generando en la actualidad un gran volumen de datos, pero que, como ya eh, vengo diciendo, pues no, no tienen esa capacidad por falta de personal cualificado, de herramientas, del tiempo y, bueno, para el análisis de, de analizar su propia información. Eh, para esto está esta plataforma que se, que se eh, facilita, ¿no? Eh, los sectores a los que pueden dirigirse, pues en uno clarísimo, ¿no? lo que es el, el, el sector industrial. ¿no? Asimismo, compañías de software. ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos, eh, como ya he anticipado antes, eh, los e-commerce, ¿no? eh, todos aquellos eh, modelos de negocio que eh, proporcionen venta a través de Internet, también para el mundo de las finanzas y para el mundo de los seguros. Bien, vamos a pasar eh, al siguiente bloque, gran bloque: el cuanto los ingresos y costes. Vamos a empezar por lo que es los costes, la estructura de costes. Y aquí nuevamente, eh, los sueldos de los especialistas, de los profesionales, los gastos relacionados con los locales y eh, equipos necesarios. Eh, los que vienen derivados del diseño y desarrollo de las aplicaciones de la plataforma, sus mantenimientos, actualizaciones y mejoras, así como los costes nuevamente de servicios cloud para la persistencia y la analítica. ¿no? Eh, como vienen, eh, venimos viendo a lo largo de los cuatro modelos de negocio que acabamos de llegar a ver, un común denominador es eso, la utilización de servicios cloud para aprovecharse de... Eh, las infraestructuras y la evolución y las herramientas que permiten estos, estos servicios cloud. Y pasamos eh, a lo que es eh, la fuente de ingresos. Bueno, pues eh, se contemplan dos tipos de planes. Lo que es un plan básico, es decir, eh, una serie de espacios de trabajo con un número determinado de gigabytes por cada espacio de trabajo y usuarios eh, limitados. no Por eso es un plan básico. Asimismo, eh, un plan anual que valería en función del número de espacios de trabajo. En el tipo de, de, de ingreso, tenemos lo que es un plan avanzado, ¿no? con posibilidades ilimitadas y a un precio fijo para este plan avanzado. Bueno, continuamos y vamos nuevamente a solicitaros vuestra opinión. Hacia este eh, modelo. Vamos a, a realizar de nuevo la actividad. Un segundo. Vale. Entonces, eh, ahora se genera el código. Vale, os pediremos que entréis de nuevo en www.menti.com y esta vez utilizaremos el código 1464238. Ahí vemos que se van registrando vuestras puntuaciones. Un minuto más y enseguida pasaremos a comentar vale pues de nuevo sobre cuatro puntos vemos que se puntúa la rentabilidad con un 3 con 1 la escalabilidad y la propuesta de valor se puntúan ambas con un 3,4, siendo lo más puntuado. Después, el contexto local con un 3 y la replicabilidad técnica con un 3,1. Y de media este modelo de negocio, le dais un 3,2. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Tenemos una pregunta, eh, Jorge, que te la voy a hacer a continuación. ¿Podrías citar ejemplos de empresas que cuenten con esta plataforma? Sí, Jorge, ¿estás en mute? Sí. Eh, no, eh, pues, hombre, no, no estoy seguro que pueda mencionar, no por una cuestión de, de confidencialidad, pero creo que los sectores que hemos indicado son muy claros. Eh, no, no, no es apropiado, ya os digo, por una cuestión de confidencialidad mencionar eh, empresas derivadas de ese tipo de plataformas. Pero eh, uno de los sectores, los e-commerce, os puedo asegurar que planteado, eh, están utilizando este tipo de, de plataformas. Eh, de hecho, en, en otros países esto es bastante habitual, servirse de este tipo de, de plataformas para que hagan analítica de datos. ¿no? Eh, en el mundo industrial es ampliamente utilizado. ¿vale? No, no voy a dar, disculparme no poder dar... Eh, la concreción de, de empresas concretas que están que están utilizando este tis, tipo de servicios, pero eh, os sea, aseguro que es bastante bastante utilizado Muchas gracias Jorge Bueno, no tenemos más preguntas, vamos a continuar con el modelo de negocio número 5 eh, Antes de comenzar nada, eh, volver a dar las gracias a todos los que estáis conectados, como sabéis podéis eh, continuar haciendo vuestro chat estamos unos 50, ¿de acuerdo? Eh... Porque, bueno, no, no lo veis a través de Zoom, va a ser webinar, pero estamos unos 50 ahora mismo conectados en esta jornada. Adelante. De acuerdo, pues vamos a continuar con el siguiente eh, objeto de análisis eh, de modelo, en cuanto a modelo de negocio. Y eh, se trata eh, de una herramienta digital eh, cuyo objetivo es aumentar y optimizar la información para mejorar lo que es la toma de decisiones relacionadas con una estrategia comercial y/o inversiones eh, respecto a clientes, ¿no? eh, esto gracias a un eh, por medio, o gracias por medio de un análisis y monitoreo avanzado de lo que son los activos empresariales y eh, el, coste, el contexto en el que se sitúa ¿vale? y pasamos eh, a analizar lo que es la propuesta de valor, empezando por qué soluciona, ¿no? Pues el que soluciona el propio nombre de, de, de, de, con el que hemos dado a, a este modelo de negocio, que es ofrecer eh, una visibilidad ampliada para, eh, como, hemos, como he dicho ahora mismo, una toma de, de, de decisiones, ¿no? Para las estrategias comerciales e inversiones. Pasamos, eh, por favor, dentro de la propuesta de valor. Gracias. Eh, entramos dentro de lo que se soluciona eh, y, bueno, básicamente ayuda a, a esto, ¿no? a, una toma, a una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eh, la toma de decisiones debe fundamentarse en información precisa y fiable y esto no siempre es así. ¿no? Eh, además, hay que mencionar que cuanto mayor sea la calidad y el número de fuentes eh, consultadas eh, y de datos analizados, pues eh, mayor será la probabilidad de que se cumpla el objetivo perseguido. ¿no? Y, y este modelo de negocio, concretamente, se trata de eso, de acceder a múltiples fuentes para obtener eh, unos resultados eh, que por medios clásicos no se pueden obtener. Y vamos a ver qué, eh, qué es, cuál es el producto o servicio. ¿no? Nuevamente... Eh, estamos hablando de una plataforma avanzada de datos. ¿no? Eh, como hemos eh, comentado, eh, en la toma de decisiones relacionadas con estrategias comercial, eh, comerciales, inversiones estratégicas de, de los clientes, eh, la plataforma de este modelo de negocio eh, realiza un análisis avanzado pues, para monitorizar y rastrear basado en los activos de el, del cliente, ¿no? de los activos empresariales, ¿no? así como todo el entorno que es relevante para este modelo de negocio. Eh, a diferencia de competidores eh, en este modelo de negocio, o de la forma en que podemos diferenciarnos, eh, se puede extraer información, y quizás aquí sea la clave, y la diferencia con otros tantos modelos de negocio, en de dónde se extrae la información. Es decir, esas múltiples fuentes de datos que no son convencionales ¿no? y podemos estar hablando de fuentes de datos procedente eh, en este modelo de negocio se da eh, en imágenes de satélites, ¿no? eh, datos geolocalizados, estamos hablando de, de dispositivos GPS con capacidad de comunicación, ¿no? asimismo como información textual procedente de, de nuevamente, que ya hemos visto en otros modelos de negocio, fuentes de noticias, redes sociales y webs eh, que se analizan. ¿no? Eh, y eh, en este caso también se utilizan técnicas de aprendizaje automático, en este caso también nuevamente procesamiento del lenguaje natural como disciplina dentro de la inteligencia artificial y matemáticas avanzadas para la, los análisis que se requieren. ¿no? Esta, eh, este modelo de negocio ofrece también una profunda visión del riesgo climático ¿no? y extrae valor de la integración de datos alternativos eh, y de mercado en soluciones y ofertas de productos únicas. ¿no? Eh, ayuda fundamentalmente eh, a los traders de oil and gas, por ejemplo, eh, metals and minerals o metales y minerales, eh, y sobre todo a te, eh, todo lo que son inversores, ¿no? es decir, capital y crédito, activos reales y capital privado. ¿no? Asimismo, también es de gran beneficio a operadores que gestionan lo que es la huella de carbono eh, y gobierno ¿no? todo lo que es sector público, eh, relacionadas con eh, la regulación y cumplimiento, el impacto ambiental y bueno, para todo lo que ayuda a, a, al sector público para esta mejor, eh, mejora o optimización de la toma de decisiones basada en, en datos, en información concisa Pasamos al segundo bloque, que es el de actividades, recursos y asociaciones clave. <coughs> Y vemos que eh, como actividades clave se eh, pueden subrayar eh, lo que es la necesidad de eh, esta analítica avanzada y sobre todo recurrente sobre los activos que manejamos de nuestros clientes, ¿no? así como los recursos eh, de, del cliente. ¿no? Y esto en combinación... Eh, con fuentes de datos, eh, redes sociales y conjunto de datos web, ¿no? Como datos de incluso de, tele, de teledetección, es decir, imagen satelital, ¿vale? Asimismo, como actividad clave, tenemos también lo que es el rastreo, rastreo perdón, de eh, activos físicos, ¿no? Como he comentado, eh, podemos estar hablando de dispositivos GPS eh, que se combinan con la fusión de, de datos de, de observación de vanguardia, ¿no? eh, Hemos venido a decir imagen satelital, por ejemplo. ¿no? Asimismo, eh, como actividad clave, tenemos lo que es la monitorización y medición recurrente de energía, eh, recursos naturales y actividad industrial. ¿no? Esto, es, esto es un gran diferencial a otros modelos de negocio. Es decir, en base a esta monitorización de los, eh, de, de los consumos energéticos, de los recursos naturales y de su analítica, se es capaz de predecir ciertos acontecimientos, ¿no? Creo que podemos entender un poco por dónde van los tiros. Asimismo, en cuanto a recursos clave, estamos hablando nuevamente de un equipo de expertos con experiencia en procesamiento de imágenes satelitales, visión artificial y machine learning, ¿no? Asimismo, como siguiente recurso clave tenemos lo que es el desarrollo de la plataforma, analítica avanzada, eh, también lo que es la incorporación de todos los activos físicos y disponer de una colección lo más extensa posible de activos eh, que están cuidadosamente mapeados. ¿no? Estamos hablando también de incorporar en este modelo de negocio imágenes satelitales, mapas. Bien, pues eh, seguimos avanzando y vamos al tercer bloque de clientes. Bueno, en cuanto a clientes, ya lo hemos eh, anticipado quizás demasiado comentado anteriormente, eh, pero bueno, básicamente, eh, muy, muy rápido, por no repetirme, gobiernos, inversores, operadores y, eh, y empresas privadas, ¿no? pues lo que es interesadas. ...en fundamentar sus decisiones estratégicas de inversión eh, con información precisa y exhaustiva eh, relacionada con, con activos físicos. ¿no? Eh, estas, estas empresas pueden ser petro, grandes per, per, petroleras perdón, y refugiadas materiales eh, de materias primas, bancos de inversión, eh, fondos de cobertura o capital de riesgo e industrias... Eh, que hacen un uso intensivo de la energía ¿no? y, como hemos mencionado, también eh, todo lo que es el sector público y, y gobierno. ¿no? Vamos al cuarto bloque, ingresos y costes, y vamos a ver eh, la estructura de costes. ¿no? Nuevamente, los sueldos de especialistas, eh, lo que es el core de negocio, ¿no? eh, el desarrollo, el diseño, el mantenimiento y actualización y mejora de la plataforma, así como de las distintas aplicaciones que puedan derivarse, eh, los costes de acceso a las fuentes de datos especializados de las cuales se nutre esta plataforma, hemos visto elementos como, por ejemplo, de teledetección procedente de, de imagen satelital, eh, y también lo que es la estrategia de promoción del producto ¿no? y su, internal, su internalización, ¿no? Y por último, nuevamente se viene a repetir eh, lo que son los costes derivados de servicios cloud, ¿no? que antes he hecho una mención específica en este punto, ¿no? para lo que es la persistencia y la analítica. ¿no? No, no, y evitando, en el mejor de los modos, no reinventar la rueda, ¿no? el, el poder utilizar servicios que grandes proveedores están proporcionando para eh, centrarnos en nuestro core de negocio. Bueno. En cuanto a fuentes de ingresos, tenemos por un lado lo que es la solución, eh, solución la venta por solución personalizada, ¿no? en el cual el cliente plantea un problema, se soluciona y se factura un importe en función de, de los recursos. ¿no? En cuestión de horas, personal, imágenes satelitales eh, que, que han sido necesarias para proporcionar eh, la solución. Y luego, modelos de suscripción, ¿no? en el cual el cliente paga una cuota en función del número de funcionalidades que contrate de, de esta plataforma ¿no? y del, del uso que haga de ella. ¿vale? Y bueno, eh, pasamos nuevamente a solicitaros vuestra participación, vuestra opinión eh, acerca de este interesante modelo de negocio. Sí, vamos a proceder ahora a compartiros la actividad. Vale. vale, pues de nuevo os pedimos que entréis en www.menti.com y esta vez utilizaremos el código 6692907 y podremos recoger vuestra opinión, como ya sabéis, en base a los criterios rentabilidad, escalabilidad, contexto local, propuesta de valor y replicabilidad técnica, puntuando de un 0 a un 4. Ya van apareciendo las primeras aportaciones. Damos un poco más de tiempo y procedemos a comentar los resultados. Vale, pues parece que ya no hay más votaciones. Vemos que la rentabilidad eh, y la replicabilidad técnica se puntúa con un 3,1, la escalabilidad con un 3, el contexto local es lo menos puntuado con un 2,7 y eh, por el contrario la propuesta de valor lo más puntuado con un 3,3. La media para este modelo de negocio de visibilidad ampliada para la toma de decisiones estratégicas sería de un 3. A continuación realizar del mismo modo que hemos hecho en los casos anteriores podéis realizar consultas a través de chat y contestaremos ahora mismo Muchas gracias Nerea estamos llegando ya al último modelo de negocio Jorge no tenemos preguntas ahora mismo en el chat entonces vamos a dar continuación al sexto, sexto modelo de negocio si te parece, adelante Sí, claro. ah, un momento, que Lourdes ha levantado la mano Sí, Lourdes eh, Si quieres, escríbenos A través del chat ¿De acuerdo? Y cualquier pregunta que tengas La comentamos Si tienes cualquier duda, problema Cómo hacerlo, también nos dices ¿De acuerdo? Nosotros como panelistas Accedemos a todas las preguntas ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias Adelante, Jorge Muy bien bueno, pues después de hacer un recorrido con los diferentes modelos de negocio que hemos estado viendo, ya llevamos cinco, llegamos al último, al sexto, y que tocan ámbitos de, que van desde lo que es la cadena de suministro, el mundo avícola, el sector de la energía, la analítica de datos de, datos de los activos empresariales, eh, y la aplicabilidad eh, en la toma de decisiones eh, ¿no? y gracias a la tecnología Big Data y de la mano de IA llegamos eh, a un gran sector, ¿no? el sector industrial que es uno de los contextos donde más se está observando eh, caso de uso de estas tecnologías habilitadoras como venimos mencionando de Big Data, eh, IoT e Inteligencia Artificial ¿no? eh, <coughs> Perdón. El modelo eh, que a continuación compartimos con vosotros se basa en una herramienta eh, rápida y personalizada que permite detectar eh, problemas de fabricación, eh, problemas en la calidad, eh, la detección de anomalías y, o defectos de fabricación. Y ofrece eh, soluciones basadas en ciencia de datos a sus clientes, ¿no? en la aplicación de lo que es eh, la ciencia de los datos. Y vamos a pasar, eh, como venimos haciendo, a lo que es la propuesta de valor. ¿no? Vamos a ver en primer lugar... ¿Qué soluciona? ¿no? Eh, bueno, pues soluciona uno de los campos de aplicación de, de la ciencia de datos, que es la, la ayuda eh, a reducir lo que es la inactividad en las líneas de producción. ¿no? Ahora veremos cómo. Eh, desde luego, eh, los tiempos de inactividad en el sector industrial y sobre todo eh, a todos aquellos que no son previstos debido a fallos de equipamiento, mantenimientos no previstos debido a esos fallos, etcétera, pues representan eh, una de las ineficiencias más importantes, así como una pérdida de productividad eh, en, una, en la industria. ¿no? Esto se traduce directamente eh, en términos de coste y pérdida de beneficio. ¿no? Es es grave y sobre todo en ciertas líneas de producción estas pérdidas de inactividad por, por, por rotura, ¿no? por fallos. ¿no? Eh, por lo tanto, disminuir todo lo que son estos fallos, estas ineficiencias generadas en el proceso productivo y mejorar asimismo, también importantísimo, ¿no? lo que es la calidad, ¿no? pues es clave para eh, cualquier empresa industrial. Para poder alcanzar estas claves, es necesario comprender eh, y actuar sobre las desviaciones del proceso para reducir los rechazos eh, y para ello se necesitan datos, muchos datos. Vamos a ver eh, cuál es el servicio eh, o producto que se está proporcionando. ¿no? En este caso estamos hablando de una solución nuevamente basada en IA, por detrás, por supuesto, Big Data, para el mantenimiento predictivo y control de calidad, así como en ciertos modos lo que es una planificación de la producción. ¿Vale? Pero básicamente estamos hablando de lo que son mantenimientos predictivos y supervisión de la calidad. La solución abarca todo el ciclo de vida del dato, ¿no? desde lo que es la extracción y tratamiento hasta su visualización perdón, como elemento diferenciador. Eh, además, es clave en este tipo de contextos eh, lo que es un periodo corto de implementación, no. es decir, es importante en estos en, eh, diferenciarse de empresas que ya inician lo que son el mundo de los mantenimientos predictivos. ¿no? Otra característica diferenciadora eh, de este modelo de negocio es que es un software ¿no? listo para usar, basado eh, en el análisis de datos de máquinas, sensores... MES, es decir, eh, sistemas de ejecución de, de, de la manufactura, QMS, sistemas de gestión de la calidad eh, y de laboratorio y datos de RP, los SAP. ¿no? Eh, perdonad por las siglas, eh, para el mundo industrial son ampliamente conocidos, pero bueno, para quien no las conozca, pues ya os, os voy traduciendo. Los sistemas de ejecución de la, de la manufactura se basan en ordenar todo lo que es la, la producción y los sistemas de gestión de, de la calidad, los QMS, se basan en, en eso, gestionar eh, lo que es la calidad con cliente y con producto. ¿no? Y los eh, ERPs son eh, los, los sistemas gerenciales que dan la orden de producción eh, y relación con el cliente. ¿no? Perdonar el, el pequeño inciso, ¿no? la pequeña aclaración. Eh, por lo tanto, para poder eh, tener eh, datos de todos estos sistemas, que son bastante es preciso tener interfaces de comunicación eh, con estos sistemas ¿no? y con las unidades de fabricación, mmm, como son buses de campo, con protocolos muy bien conocidos en el mundo industrial, como PCUA, RESAPIS, etcétera. ¿no? Asimismo, eh, eh, esta plataforma eh, permite la optimización de los OEs, ¿no? lo que es el, el, el Overall Equipment Effectiveness, ¿no? reducir el tiempo de inactividad de las máquinas, y presentar lo que, todo, o sea, lo que es la información relevante en una producción, lo que son los KPIs, los Key Performance Indicators o indicadores claves de rendimiento, así como las tasas de calidad, disponibilidad de las máquinas, desviaciones en cuanto a calidad y averías de la, de la maquinaria. Y pasamos nuevamente a ver lo que es el siguiente bloque. Pasamos a ver eh, lo que son las actividades clave. Bueno, como ya hemos ido anticipando, es necesario eh, para hacer rápido eh, la integración con los, las líneas de producción, tener preparados lo que son o desarrollados interfaces para la captura de los datos de máquina, así como de sensores y de los sistemas bien conocidos en el mundo industrial, que ya he comentado antes. Los MES, los QMS y los ERPs. De tal forma que si todo eso se tiene preparado, es muy fácil integrarse dentro de lo que es una manufactura o un mundo industrial. ¿no? Por otro lado, es importante como actividad clave la adaptación de los dashboard, de los eh, paneles de control eh, y presentación de la, de la información al ámbito de actuación del usuario. ¿Vale? También es eh, importante como actividad clave, clave perdón, la generación de nuevos algoritmos para eh, bueno, lo que es la ampliación de la solución a, a mayores casuísticas. ¿no? El mundo industrial tiene muchísimas casuísticas. ¿no? Cuanto más se vayan integrando, más se vayan proporcionando, más fácil es de implementar y de entrar dentro de un cliente. ¿no? Así como también eh, como actividad clave, eh, se tratan los servicios de consultoría e informes personalizados, es decir, cada industria es muy particular ¿no? y, y aunque esta plataforma es fácil de integrar, bueno, pues eh, hay que verlo en cada caso. ¿no? Esa es la realidad de una industria que, que suele ser sofisticada. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a ver lo que son los recursos clave. Y nuevamente tenemos eh, como eh, reiteración en todo lo que son eh, la aplicación de estas grandes tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial es imprescindible Personal eh, cualificado, un capital humano compuesto por especialistas en ingeniería de datos, inteligencia artificial y en este caso en grandes, con, con grandes conocimientos en industria 4.0. ¿no? Es decir, que entiendan lo que es un MES, lo que es un QMS, lo que son los, proto, los buses de campo, lo que son los escadas, PLC, etc. ¿no? De tal forma que puedan integrarse perfectamente en una industria. ¿no? Es un personal eh, industrial, ¿no? que, con conocimientos en, en este ámbito. Asimismo, como recurso clave, también tenemos lo que es eh, el desarrollo del software de IA eh, y proporcionar, pues bueno, pues si bien es un centenar de módulos algoritmos, pues, pues mejor. ¿no? Y por último, tenemos como recurso clave lo que, bueno, en el caso de análisis de este modelo de negocio... Eh, se tenía una creación de, de academia de IA ¿no? y análisis de datos, ¿no? pues un poco para eh, tener interacción con, con los clientes. Y continuamos y vamos a entrar en lo que es, son los clientes. ¿no? Eh, los clientes o a quien puede ir dirigido eh, este modelo de negocio, pues eh, son empresas eh, interesadas en lo que es la explotación y los datos eh, para una posterior aplicación de los mismos en el ámbito de los mantenimientos predictivos. ¿no? La optimización de procesos de producción y control de calidad. ¿no? Esto realmente, eh, los mantenimientos pre eh, predictivos es un avance sobre los mantenimientos clásicos, ¿no? los que son reactivos. ¿no? Quiero hacer un poco... Eh, hincapié en la importancia de, de esta predicción, es decir, poder adelantarse al fallo de un sistema que puede pararnos nuestra línea de producción es clave. Eh, como sectores a los que nos podemos dirigir con este modelo de negocio tenemos eh, el mundo de la automoción, la fabricación de maquinaria, los fabricantes, bueno, pues pongamos un ejemplo de cableado, lo que es la industria química, y productores de bobinas de aluminio ¿no? esto es un poco concretizando lo que son diferentes aspectos del sector industrial y en general lo que es la industria vamos al cuarto bloque final que es ingresos y costes empezando nuevamente por las estructuras el análisis de la estructura de costes bueno tenemos nuevamente todo lo que son los eh, los costes derivados a los profesionales, los, costes, los gastos relacionados con los locales y equipos necesarios, aquí hace falta también eh, probar con equipos hardware, eh, diseño y desarrollo de las aplicaciones de la plataforma, su mantenimiento, actualización y mejoras y los costes derivados nuevamente de los servicios CLOSE, que bueno, ya hemos venido eh, repitiendo, es una constante ¿no? en todo este tipo de modelos de negocio. En cuanto a fuentes de ingresos, pues tenemos lo que es la venta por todo lo que son las soluciones específicas de IA para determinados sectores, servicios de consultoría, vale, por la concreción de cada industria y lo que es la academia de IA, ¿no? lo que es la formación de la plantilla del cliente. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es importante que el cliente, eh, dado un sector tan particular, entienda eh, lo que se le está proporcionando. No, no, no son modelos de, de negocio tan as a services como hemos visto en los casos anteriores. ¿no? La, la, la industria requiere un poquito más de, de especialización, más allá de una web, de tú consumes mis servicios, sino que en este caso, para capturar todos estos datos, se requiere integrar con una cantidad de sistemas considerable ¿no? y cuantos más mejor para tener ma mayor conocimiento y proporcionar eh, mejor servicio. Y bueno, pues continuando, eh, nuevamente os vamos a, a solicitar eh, vuestra opinión, vuestra interesante opinión que está sirviendo de gran ayuda ¿eh? por tener un feedback vuestro. Sí, hola de nuevo. Vamos a realizar la actividad. Vale. Vale, pues como ya sabéis, eh, podéis entrar en www.menti.com y utilizaremos el código 6007 y podremos recoger vuestra opinión sobre el modelo de negocio número 6, el último de los modelos de negocio, optimización de las líneas de producción industriales. Ya se van recogiendo las primeras aportaciones. Pues pasamos a comentar los resultados en relación con la rentabilidad, la escalabilidad y el contexto local. Vale, ha variado en relación con la rentabilidad el contexto local se apuntúa con un 3,5 y también la escalabilidad, la propuesta de valor es nuevamente lo más puntuado con un 3,6 y la replicabilidad técnica en este caso lo menos puntuado con un 3,4. La media para este modelo de negocio sería de un 3,5. A continuación, como ya sabéis, podéis eh, aportar vuestras consultas para Jorge a través del chat y, y les leeremos ahora en cuanto a las. Bueno, dejamos un segundo para cualquier consulta. Bueno. Yo me gustaría agradecer a todos los que estáis ahora conectados, todos los que han estado conectados, eh, principalmente porque sabemos que es un día festivo para muchos de vosotros y vosotras. Eh, bueno, pues eh, eh, agradeceros sinceramente de vuestra participación, eh, haber estado conectados, haber escuchado a Jorge, los modelos de negocio y haber participado a través de la plataforma Mentimeter. Como os comentaba, esta es la segunda de las tres jornadas que tendremos dentro de estas tres sesiones. El jueves de la semana que viene, os esperamos en la tercera y última, en este caso nos acompañará también Jorge, pero hablando ya de modelos de negocio de IoT. Eh, veo que no hay más preguntas y si os parece, bueno, vamos a concluir la jornada. Antes de concluir, os vamos a compartir a través del chat a todos los participantes, eh, por un lado los estados del arte que hemos comentado anteriormente, de Big Data e IoT, para que los podáis consultar. Os vamos a compartir también la encuesta de la jornada para que podáis completarla y nos no deis feedback y retroalimentación, ¿de acuerdo? Para poder mejorar la jornada de, de la semana que viene. Y por nuestra parte, nada más que agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia a través de este formato virtual. Jorge, muchísimas gracias. Por mi parte también agradecer a, a todos los asist asistentes virtuales, agradeceros vuestra atención. Y sobre todo, espero que haber bueno, pues eh, posibilitado una, un cierto grado de, de inspiración ¿no? con, con, compartiendo estos modelos de negocios que, que, que han sido analizados y estudiados. Así es que muchas gracias a todos y a todas, y os esperamos el día 10 si os interesa, el, os, os interesa este tipo de jornadas creo que tan interesantes en cuestión tecnológica y, y en el del día 10 de, como ha dicho Ander, eh, en Interna de las Cosas. Así es que muchas gracias. Bueno, tenéis ahí colgados el estado del arte y las encuestas. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.